Hola, ¿cómo estáis? <risas> Hitman 3 Estoy volviendo a transmitir a este juego porque Lo dejé de jugar durante una semana Y transmití durante dos semanas Bien. Estoy regresando. Oh, lo estoy haciendo demasiado lento. No parece, pero para mí sí. La maleta me estorbaba un poco en esta parte porque creaba distracción y no me agradó eso. Espero hacerlo la primera. Perfecto. Me gusta cuando lo hago la primera. a Aquí no. Aquí no le gusta. Ahora esperamos a que la chica de ahí... Gire la cabeza y no mire hacia este lado, para que yo continúe mi camino, ok. Uff, casi me detecta, ok. Ah, okay. Ah, okay. Uff, siempre me pone nervioso esa parte, en serio. Continuamos, continuamos, avanza, avanza, avanza, lentita. te odio. Weird. Oh. oh, ok, dejamos el arma aquí. Lanzamos el galón de gas. Ok, recogimos con éxito el galón de gas. Increíble. Fascinante. Espectacular. Oh, creo que... Pensé que... Agarramos todo esto. Esperamos al cojo. Vio la dinámica de todo. Lo solucionamos rápido. Desactivamos el grifo, o mejor dicho, la pila. Bien, me encanta. Lo dije inconsciente. Increíble, miren cómo quedó. Uf. Me encanta hacer esto. Increíble. Increíble. Oh, yep. Como pueden ver... El encargado de limpieza está bien oculto, así que no es necesario ocultarlo en el baño. En cambio, este guardia sí. Listo, perfecto. Le golpeo con esto. <ríe> Otra vez. Ya, basta. Continuamos. ¡Oh! <ríe> Te voy a matar. ¿De dónde...? ¿De dónde... ¿De dónde apareció esta sirvienta? What the fuck, eso nunca pasó. ¿Por qué pasan cosas raras cuando transmito? No me lo puedo creer, es, es tan increíble. Wow. Esto es muy increíble. No, no, no, no, no, no, no tiene no tiene sentido. No tiene sentido. Qué demonios, eso no tampoco me pasó en la en, ayer cuando no transmití. Y cuando estoy transmitiendo me pasan cosas raras que me... Ah, evitan que yo gane este contrato de intensificación y quede bien ante esta videotransmisión. Ah, odio esta cámara. Ah, no, me odio a mí mismo porque en serio fallé tres tiros. Y eso es muy raro No fallo, no entiendo por qué estoy fallando Ok, fallé, qué bueno Wow Wow, estoy fallando ah, Prefiero matarme Otra vez Se llevó mi arma, ok No importa, A ver, lo esconde ahí Ok, no, la pistola silenciada ¿Dónde está? Creo que está aquí Sí, oh, aquí está Ahí está, la pistola. Perfecto. Lanzamos la monedita hacia... justo hacia esa parte. El sujeto se dirige a inspeccionar. Yeah, eres muy lento. No me sirves. Continuamos. ocultaron Con su arma encima Increíble Lanzamos la monedita de la suerte Weird. Weird. Ok, el curioso se dirige a inspeccionar La curiosidad mató al gato, sin duda alguna Lanzamos el cuchillo de la suerte hacia ese lugar ¿Qué es eso? Dice el... El radito del hogar Recogemos las monedas del día a día. Ahora esperamos a que el guardia gire la cabeza y ¡pum! Golpe de la suerte. Activo esta caja fuerte. Continuamos sin más. Nuestro destino. Nuestro objetivo. Pronto morirá. Dejar inconsciente. Ahora tú. Perfecto. Esa es la chica que me detectó en la anterior partida. La odio demasiado. Tanto que... Le daré un golpe... No, a él no. Le daré un golpe a esa chica con el... Extintor. Ah, me hiciste perder la anterior partida. Ah, no importa. <risa> Vamos. Y me hiciste perder tiempo... Ah, uh, ok... Hey, ok... Pam... Justo donde te quería, amigo. ¡Pum! Golpe de la misericordia. ¿Aquí hay algún lugar para ocultar cuerpos? Sí. Definitivamente. Aquí está la bodega. Así que bodega, bodega, bodega. <ríe> bodega. Según yo, aquí debería de estar el objeto que yo oculté, pero no lo está. Aquí está la bodega. Oh, conozco la bodega ahora. Por primera vez entro en la bodega. En Colombia. En serio. De este nivel. Ahora, ¿qué recogí? No recuerdo qué guardé. ¿Qué guardé? oh, Me sirve la porra. Elegante. Extintor, ¿te dejo o me sirves? Me sirves. La porra también me sirve. Los gráficos se ven aceptables, pero no tanto. Pronto me compraré una tarjeta gráfica RTX 3090. Y pronto jugaré a unos gráficos alucinantes y acojonantes. Que disfrutaré de una manera increíble. ¿Huh? Uf, ¿huh? Ok. El coco me sirve, pero... Te regalo una moneda más. Weird. Te pego con la porra porque no me agradas, O si me agradas, no lo sé. ¡Pum! Golpe de la porra. O golpe de la gente 47 usando la porra. Televisión y esta también. Oh, puedo jugar. Recuerdo que se podía jugar. ¡Ah! No, ya no se puede jugar. Recuerdo que sí se podía jugar. Ya no se puede jugar en esta maquinita. En Hitman 2 sí se podía. pom. ¿Qué, Qué demonios. Casi me detecta ese tonto también. Demonios, te odio. Odio el mayordomo ¡Apiro! ¡Ven aquí! Eh, puerta tonta, ciérrate, ciérrate, puerta Gracias, gracias, diablos ¿De dónde apareciste? Casi me detecta y me hace perder la partida y el tiempo ¡Demonios! Te odio, continuamos <risa> ¿Por qué digo bien? No debería de decir bien, bien, no, no, no me gusta, no sé Pero lo digo igual, ¿qué, qué demonios?